¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estoy otro día más con otro vídeo eh, Bueno, ya sabéis que soy experto en superación personal Que os doy los mejores consejos e Intento ayudaros en que hagáis las cosas lo mejor posible Y en que todo vaya bien, ¿vale? Bueno, hoy, hoy vengo a hablar del tema de las redes sociales eh, Conocer gente por las redes sociales y por las aplicaciones, mejor dicho eh, Si, sí, no, merece la pena, no merece la pena ¿Qué tiene bueno, qué tiene malo? Bueno, pues voy a comentarlo y al final os diré mi opinión personal eh, a ver eh, bueno todos sabemos alguna vez hemos usado algunas de estas aplicaciones hemos usado el, el, el bueno no las voy a nombrar no voy a hacer publicidad de ninguna pero las aplicaciones de conocer estas de que le das para la izquierda si no te gusta y para la derecha si te gusta vale eh, son aplicaciones que merecen la pena eh, sinceramente no voy a explicar por qué eh, en primer lugar hay una cosa que yo creo que nadie se para a pensar y es cuando estás conociendo a alguien por una aplicación de esas. Cuando estás hablando con esa persona, tú crees que solo está hablando contigo. Pero se os olvida que está hablando con muchas más personas. Igual que tú, está en un sitio donde hay mucha gente que le está escribiendo. Entonces, eh, esto es como si sales a la calle, te presentan a uno o a una y eh, habla contigo cinco minutos y luego se va a hablar con otro o con otra y con otra, y con otra, y con otra, y con otra, y con otra eh, Claro, eso sí lo vemos en la calle Pues no nos hace ninguna gracia Porque pensamos, joder, pues yo soy uno más eh, Pero en las aplicaciones no sé por qué La gente no se para a pensarlo Esa persona está hablando contigo Y está hablando con más Da igual que sea hombre y mujer Me estoy refiriendo en los dos sentidos Está hablando con más personas bueno, pues eh, todo el mundo cuando empieza a hablar con alguien ya piensan que ya solo está conmigo, ya solo habla conmigo y ya creen que es que eso que es todo muy exclusivo y que son... Mmm, ¡Qué bien! Ya he conectado con alguien y ya tenemos feeling. Sí, puede pasar, pero es que, eh, ya te digo, tú eres uno o una más entre no sabemos cuántos. Puede hablar con cinco más, con veinte más, ya digo, tanto hombres como mujeres. Entonces, eh, ¿por qué no os paráis a pensar eso? En que estás conociendo a alguien, pero es que ese alguien... está conociendo a muchas más personas. Que tú no eres la exclusividad. Pues eso nadie lo tiene en cuenta. Otra de las cosas. Eh, el tema de por una foto juzgar... ...me parece horrible. O sea, está claro que todo el mundo sube las mejores fotos. Eh, y eso de... ...le doy a la izquierda porque no me gusta en sus fotos... ...o le doy a la derecha porque me gusta. O sea, ¿cómo puedes ya hacer un juicio... ...y cómo puedes, eh, digamos, dar el veredicto sobre una persona por una simple foto. Mm, tú a lo mejor, mucha gente que le da a la izquierda que no te llama la atención físicamente... ...que ya hablé del tema del físico en otro vídeo... ...lo tienes en el YouTube, en mis canales y demás... ...diciéndolo del físico, que me parece lamentable... Eh, ...a lo mejor descartas a esa persona y resulta que esa persona es una persona que merece la pena... ...una persona que sí valdría para pareja... ...pero como ves esa foto que no te llama la atención, pues lo quitas... ...y después mm, le das para la derecha... Y, y te parece una persona que sí, uy, qué guapo, qué guapa, qué bien está Y luego le conoces y, y vamos, y es un absoluto desastre Entonces, fíjate la tremenda contradicción, la tremenda barbaridad De cómo eh, es posible que eh, quites de en medio a gente Que no conoces de absolutamente nada, igual que cuando te lo hacen a ti ¿No te ha pasado alguna vez que a lo mejor eh, las has dado el match ese o como se llame? Y te ha salido, tienes un match, vale, y ahora... Dices tú, bueno, le he gustado O se pone a hablar conmigo O al día siguiente incluso me borra Bueno, pero si es que no me conoce de nada O sea, no me ha dado tiempo ni la oportunidad de conocerme Entonces, ¿por qué me está descartando ya? Si ni nos hemos visto Ni hemos estado en persona Ni hemos compartido momentos Entonces, ¿cómo puedes ya decirle a alguien que no vale? O quitarle del medio Si ni siquiera habéis tenido la oportunidad De comprobarlo Es que ese es el problema Las cosas hay que comprobarlas Antes de descartar hay que comprobar, siempre lo digo y la gente no lo hace. Y esas aplicaciones es, pues, si no, si no, si no, si no y ya está. Bueno, ahí al voleo. Eso es que no sirve de nada. Yo, yo pregunto, digo, tú cuando vas por la calle te pones a la primera persona que te ve a presentarte. Hay gente que sí lo hace, pero bueno. Y te pones a esta sí, esta no, esta ahora sí. O sea, esto que es de elegir. Como si estuvieras en un mercado. ...eligiendo, venga voy a comprar... ...esto sí si lo quiero, esto no lo quiero... ...no sé, a ver, cada uno que haga lo que quiera... ...que las use, por supuesto... ...cada uno es libre de hacer lo que quiera... ...cuando quiera, con lo que quiera... ...con su móvil, con su todo... ...pero yo no lo recomiendo... ...yo por supuesto las probé en su momento... ...y no me gustó absolutamente nada... ...o sea, yo la experiencia fue horrible... ...hay mucha gente además que en esas aplicaciones miente... ...que van a lo que van... ...que ya digo, que cada uno haga lo que le dé la gana... ...pero desde luego yo no lo veo... ...como un sistema bueno... ...de conocer a alguien... ...es decir, si estás buscando pareja... Hay algunos casos que sí, que hay gente que han salido de pareja y han funcionado, pero la mayoría ya sabemos a lo que van. La mayoría de gente que está ahí va a, a lo rápido, me gusta este gusto, venga, nos liamos, nos acostamos y luego ya veremos. No, no. Entonces, ya digo, que la use la gente, vale. Pero yo creo que no es el mejor sitio para conocer a alguien. Es mejor conocerse en persona, es mejor eh, que te presenten a alguien... Y que tú le veas, que te vea, que habléis, y que veáis en ese momento y en persona si hay o no hay chispa. Pero por una pantalla de un móvil o de un ordenador vas a saber si esa persona es para ti, si hay chispa o si realmente vaya a llegar algo. ¿De verdad? No, claro que no. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, bueno, eh, ¿más problemas que le veo yo a la aplicación? Pues que... o las aplicaciones, mejor dicho, de conocer a gente... Vale, tú dirás, sí, pero es que es muy cómoda, es muy fácil Porque desde el sofá de tu casa puedes conocer a mucha gente Pero es lo que he dicho antes Pero no sabes con quién estás hablando No sabes si el perfil es falso No sabes si esa persona no es un loco o una loca Estás hablando con un desconocido o con una desconocida Incluso le estás mandando tu número de teléfono a alguien que no conoces Se hacen absolutas barbaridades Y fotos, o sea, de verdad Yo he visto cosas alucinantes alucinante, es como si vas por la calle y al primero que te cruzas le dices toma, mi número, 652, no sé, qué, no sé cuánto eso no lo, hacía, no lo harías tú en la vida bueno, pues las aplicaciones hola, hola, ¿cómo estás? bien, yo aquí trabajando, no sé cuánto venga, te paso mi número, perdona ¿de alguien que conoces de dos minutos ya le estás dando tu número de teléfono? o sea, ¿pero qué es esto? es una barbaridad, pues no, pues todo el mundo lo ve como lo normal entonces, bueno, eh, por pues las aplicaciones de conocer a gente mmm, sí, conoces a mucha gente pero la pregunta es pero ¿de qué manera estás conociendo a esa gente? la estás conociendo a lo rápido estás conociéndola sin saber lo que va a pasar y estás conociéndola eh, sin que te conozca porque por una pantalla nunca vas a conocer a nadie nunca, ya dije también en otro vídeo que, que no creo en las relaciones a distancia ¿por qué? porque las relaciones tienen que ser siempre juntos verse, acariciarse besarse, abrazarse compartir cosas, ir a sitios, vivir momentos y no por una pantalla como ahora mismo y decir, no, estoy con esta persona, no puedes tocarla, no puedes verla, no ves... Bueno, verla la puedes ver, pero no puedes tocarla, no puedes acariciarle la mano, no se puede apoyar en tu hombro, no podéis ir junto a un sitio, venga, vámonos a la playa, no podéis iros a la playa. Entonces, ¿qué forma de conocer es? A mí me gusta lo tradicional, a mí me gusta más conocer en persona. ¿Que hay veces que no se puede? Vale, vale. Pero lo normal y lo mejor suele ser así. Entonces, bueno, mi opinión personal para terminar. Yo creo que las aplicaciones de conocer gente no sirven, no son lo mejor, no te las recomiendo. Si quieres conocer a alguien mejor, que lo hagas en persona. Eh, en esas aplicaciones, como he dicho, miente mucha gente. Hay gente que no, por supuesto, pero miente mucha gente. Y si buscas una pareja en serio, te digo ya que es el peor sitio donde la puedes encontrar. Porque aunque salga gente que sí y aunque hay gente legal que sí pero la mayoría de la gente ya sabemos que en esas aplicaciones incluso están para reírse, para cachondearse o por aburrimiento o les gusta subir muchas fotos para que le digan cosas, en fin entonces yo no te las recomiendo úsala si quieres, haz lo que quieras, eres completamente libre de hacerlo pero si puedes conocer a alguien en persona mucho mejor y si no funciona no pasa nada pero al menos le ves o la ves sabes lo que hay, tenéis contacto y mira, si además es la primera vez que os veis y os conocéis, eh, ya hay feeling, pues mira, la noche puede acabar hasta mejor. Pero bueno, así que nada, ten mucho cuidado usando las redes sociales estas, las aplicaciones, eh, si las vas a usar, porque ya sabemos lo que hay. Y que sepas eso, no lo olvides, que cuando estés conociendo a alguien por una aplicación, no eres el único ni la única con la que habla. Quédate con eso. O sea, no te vengas arriba de bien, ya está hablando conmigo, ya nos llevamos todo el día hablando, solo me está conociendo a mí. Te digo yo que no, que en la mayoría de los casos te está hablando contigo y con más gente. Dirás, es que es normal, estoy en una aplicación y no somos pareja. Sí, pero es como un concurso. Acaba siendo como un concurso de la tele donde tú eres uno más o una más y donde no sabemos con quién va a estar. Eres uno más en la lista o una más en la lista y te tienes que preguntar, bueno, ¿y con quién va a estar al final? A mí, por ejemplo, no me gusta ser uno más. O soy el único o nada. Si después no funciona, no pasa nada. Cada uno por su casa. Pero ser uno más en la lista de no sé cuántos, pues como que no, la verdad. Así que nada, bueno, tenlo en cuenta. Eh, hasta aquí el vídeo de hoy. Volveré con más temas. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.